No, que me ha gustado El objetivo meta me encanta ¿eh? Lo de Posicionar la bola Lo más cerca posible Lo más cerca del boliche posible A través de un único lanzamiento Con uno de los miembros superiores Del cuerpo Para que ¿eh? Eso es suena Eso sobra Hay es que ahí no Vamos a ver, la cuestión es Está que. Está concretando, claro. Eh, el objetivo meta es posi posicionar la bola esa. Sí. No, el objetivo meta seguro que no es eso. Eso es un objetivo de consecución, porque el meta es que al final tu bola quede más cerca que. Ea, pues, aquí se queda ahí. pues eso es lo que teníais que poner. Porque que. Eh, bueno, eso es lo que tenéis que, que hacer, pero en realidad el posicionarla no es.. no es que tú la lanzas, como aquí un solo lanzamiento, sino que hay lanzamientos que hacen que otra bola choque con otra, etcétera, etcétera, ¿sabes? O sea, el que al final del juego la tenga posicionada tal y cual, sí sería el objetivo final, cuando hayan acabado todos los lanzamientos y tal. Que no sé por qué lo de los nueve puntos, porque son nueve personas o algo así, o, lo de o raro, los nueve puntos. Ah, vale, vale. Yo es que pensaba que sabía ir el al juego o algo y yo ahí me he quedado un poco pillado. Pero bueno, que aquí ya habéis puesto la, la ESA, la puntuación, la, la, la, el reglaje, que no es... esto es tipo coche, ¿eh? El reglaje del coche y de la bici, no la regla. ¿Vale? Objetivo. Objetivo. El reglaje. Eh, Objetivo motor. Eh, está más o menos bien. El objetivo de consecución quizás tenéis que hacer una mezcla de lo que habéis puesto en meta y eso. Y luego lo que da la condición de victoria, ponerlo a modo de objetivo. Vale. Eh, silencio. Habéis puesto alguna. Bueno, habéis puesto algún objetivo más y os faltan algunas clasificaciones o calificaciones. Que tendríais que haber puesto alguna clasificación, poca intensidad, mucha intensidad, lo que sea. ¿Eh? Y luego, en relación a lo del gráfico, esto es un desplazamiento. Y no, en el en la petanca, no, no van corriendo con la bola y la ponen. Sino que hay un lanzamiento, no un desplazamiento de las personas. Las personas lanzan desde una línea. la flecha es desplazamiento. Desplazamiento de la No. Cuando lanza una bola es hay, hay una doble flecha, ¿vale? Y no he entendido muy bien los gráficos por eso, entonces ahí falta un poquillo de más gracia. Y sobre todo a lo mejor lo que tenéis que explicar, en vez de poner eso, poner las diferentes opciones de juego que hay. Pues que uno lance la pelota y la deje cerca del boliche, que uno desplace a otra bola y cosas de ese tipo, ¿vale? Ya está, venga, empezar. Vale. Bueno, callaros. Vamos. <risa> <A ver, risa> uh, <risa> bueno, vamos, vamos a jugar la petanca, que es un juego que yo creo que todos habréis jugado. Eh, el objetivo meta es dejar la pelota, ser el que deja la pelota más cerca del boliche. Y, y bueno, eh, una regla que vamos a poner aquí, no se puede lanzar con las piernas, solo se puede lanzar con los brazos y para que los demás no estén parados vamos a hacer un circuito previo en el cual eh, se posiciona eh, un miembro de cada equipo en un aro o sea que va a haber seis equipos de cinco personas y dos equipos por juego se van a poner uno de cada equipo en un aro y el apago tijera tijeras el que gane sale tiene que hacer el circuito que es adaptarse a tocar cada uno de los conos hacer diez saltos a la comba aproximadamente y después lanzar la pelota lo no más cerca del boliche y después saldrá eh, el otro que estaba en el árbol y después otra vez por pareja los siguientes y, y bueno, eh, hay tres pelotas eh, entonces lo que vamos a hacer va a ser se van a lanzar tres y después las dos de cada equipo que estén más lejos del boliche se van a coger y con esa van a tirar los otros dos equipos y la puntuación va a ser pues de los dos que salen eh, el que más cerca se quede el boliche suma un punto y así por, por pareja y el que sume nueve puntos va a ganar eh, bueno, cosas que no se pueden hacer. Eh, pelota que golpea al boliche, menos un punto. O sea, hay que dejarla cerca, pero pues no se puede golpear. Menos Bien. un punto. Y bueno, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, tiro mm, y hay una pelota de su equipo, le doy a su pelota y esa da al boliche? Pues eh, el punto menos para ella. Que es la pel o sea, el punto menos para la pelota que da al boliche. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 jugando fresquito ¿Qué pasa nada? No pasa nada. Uno, uno, uno, uno, uno con cada equipo de una vez. De una misma y el equipo que sea uno menos, el equipo que sea el este. bueno. El equipo que sea el